Yo soy Javier Cayetano Rodríguez, profesor de Matemáticas del Instituto de Extremadura de Mérida. Soy el coordinador TIC del centro y, por tanto, también soy el coordinador del proyecto de Scolarium. Este es nuestro segundo año del proyecto y somos de tipo C. Nosotros utilizamos la herramienta de autor bastante en el instituto. De hecho, cada vez la estamos utilizando más porque estamos más acostumbrados a utilizarla. Yo lo que hago es, utilizo mi pizarra, mi pizarra convencional,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 y yo simplemente me puedo ir dedicando a atenderle cada uno justo en lo que tiene la duda. Pues era una cosa que costaba muchísimo hacer antes, lo de la atención a la diversidad en el aula, y ahora con esto es mucho más fácil. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vemos a la herramienta Autor? Pues que uno puede reunir todas las cosas que normalmente tiene por ahí dispersas, pero que utiliza en clase, las puede reunir en un único sitio, con una única estructura. Por ejemplo, yo tengo enlaces a páginas web que me parecen interesantes, de matemáticas, de música, de lengua, de lo que sea, de cualquier cosa. Tengo varios enlaces, cada uno en una página. Antes de tener la plataforma Escolarium, pues, ¿dónde guardabas esos enlaces? Pues Los profesores normalmente los guardaban en los marcadores, los guardaban en un archivo, se lo llevaban apuntado en un papel que luego se perdía al año siguiente, que se te perdía cuando tenías que dar clases estaba difuminada la información, no, no sabía dónde, de dónde sacarla, ahora tenemos un sitio donde ponerlo todo junto, lo tenemos accesible a nosotros, pero lo que es más importante, es muy fácil accesible a los alumnos, tú llegas a clase, has estado preparando la noche anterior, la tarde anterior, cuando, en cualquier momento, desde casa, desde el instituto, desde cualquier sitio, has estado preparando el material que vas a utilizar y les dices, pues venga, podéis darle al primer enlace que tenemos en el tema 1, ellos hacen clic y no saben ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a esa información? No han tenido que teclear una dirección que no son capaces de teclear, no han tenido que loguearse en una página o cualquier otra cosa, no han tenido que hacer nada, simplemente entrar en Scholarium y acceder a ese enlace. Pero lo, igual con un enlace de internet que con un PDF que yo he creado o que lo he tomado de otro sitio, un archivo Word, cual, cualquier medio que pueda ser, o incluso un vídeo, está todo junto. Entonces, el acceder a información es mucho más rápido. Entonces, ¿Qué cosas hay que mejorar? pues las cosas que hay que mejorar son las que van diciendo cada uno de los profesores que ven que necesitan. De tal manera que a lo mejor las cosas que hay que mejorar ahora, dentro de un tiempo, todavía hay más cosas, porque si hay mucha, muchas zonas en las que yo puedo utilizar, o muchos mucho sitios donde yo puedo utilizar Escolarium, iré viendo que todavía podría hacer más cosas si tuviera, si tuviera, si tuviera aquí, si tuviera allá. Pero es cuestión, no es de decir una lista entera de cosas que hay que hacer, sino por aquí se puede mejorar, se van haciendo cosas, y que como afortunadamente en escolar escolario nos hacéis caso a los profesores cuando os pedimos, pues conforme se os vaya pidiendo cosas, pues mira, aquí sería mejor esto un poquito aquí, otro poquito allá. Lo suyo es irlo viendo e ir mejorando, e ir poniendo las cosas que cada uno vea que hacen falta. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.